Muchas gracias, Merche. Muchas gracias, Araceli. Uh, yo ahora os voy a hacer una visión voy a hacer una visión de, de la Meva salud bajo un prisma de profesional. ¿eh? Uh, todo esto de la meba salud um, hablamos en presente, hablamos en presente, no estamos hablando de algo futuro. ¿eh? Fijaros que en esta, en esta tabla que he puesto um, personas, eh, usuarios de entre 16 y 74 años están utilizando internet el 83% de la población, ¿eh? el 83%. No solamente utilizan internet, sino que hacen cosas dentro de internet, un, prácticamente un 40% hacen compras, quiere decir que tenemos a una población que utiliza la, la tecnología, Es decir que está completamente capacitada para acceder a salud y poder consultar a toda la información. Fijaros que ha habido desde 2007 hasta el 2015, en ocho años, se ha doblado la, la gente que utiliza o que tiene en casa la posibilidad de utilizar Internet. Esta diapositiva que pongo... Ah, habla de la evolución. ¿eh? Mm, os acordaréis que hace precisamente 2007, 2008, 2009, estábamos en una fase de hacer albaranes, recetas. ¿eh? Seguro que ahora os, record, os, os recordará la cantidad de recetas que podíamos llegar a hacer. ¿eh? Incluso nos salían hasta en el segundo o tercer dedo a un callo como el bolígrafo. ¿eh? Bien, ah, pasamos a la prescripción electrónica, el paso fue una evolución y fue un paso muy rápido. Entre otros motivos fue muy rápido porque el profesional vio que era una ganancia, lo vio claro, pero es que el ciudadano lo vio también, con lo cual ah, pues en un poco tiempo teníamos a toda la población con un ah, plan de medicación único. Lo mismo que la evolución, ah, esta imagen que veréis ahora... Ah, a nadie se le quita de la cabeza que son coches históricos, son bonitos, probablemente sean coches que lleven en su momento estuvieran de alta gama, pero a nadie se le ocurre ir a trabajar o ir a, dar, a hacer cualquier actividad con un coche histórico. Siempre buscamos un, un coche que tenga la, las tecnologías últimas. Además, van adquiriendo tecnología poco a poco, es decir, que el coche que nos compremos dentro de unos años adquirirá las tecnologías nuevas, ¿eh? no, no se quedará con las tecnologías antiguas. Lo mismo que la evolución de la nueva salud, es que es una evolución. Aquí teníamos un archivo, tenemos un archivo, uh, por cierto es un archivo que da gusto verlo, porque está como muy ordenado, pero también tenemos la nueva salud, uh, tenemos la misma información aquí que, que en el archivo. ¿eh? Fijaros el cambio que ha habido. La información médica, la información sanitaria, es una propiedad del ciudadano. Y eso no nos tenemos que olvidar. Es el ciudadano el que tiene que tener en todo momento acceso a la información. Y que tenga acceso a la información significa, significa que se puede autocontrolar mejor su salud. Que tenga autonomía. Y encima nos va, si accede a la misma salud... Va a, poder, va, va a poder validar los datos que hay veces, hay veces que no son correctos, que hay errores ¿eh? constantemente están llegando a veces nos llegan esta ecografía no, no corresponde a este paciente es decir, o este informe pues bueno mmm, tendrá, información, tendrá una información más exacta el proyecto de la nueva Salud se inicia en 2009 en 2012 iba con certificado digital Araceli ha explicado que no se entraba y ahora la gran potencia va a ser que el usuario puede entrar con una contraseña robusta, con unas condiciones que Merge ha explicado, legales, ¿eh? no, puede entrar, no se puede suplantar y además podrá ver quién entra en su historia clínica. Eso también es importantísimo. Lo puede ver desde la misma salud qué, qué centro ha entrado en la historia clínica y cuántas veces ha entrado. La MEVA Salud, como tres objetivos fundamentales que se han dicho, pero vuelvo a repetir, es que eh, se favorezca la corresponsabilidad y participación de los ciudadanos en la gestión de su propia salud, gestión de sus actuaciones preventivas, de autocuidados, que mejore la calidad de la atención sanitaria, sobre todo la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales. En esto nos va a ayudar la MEVA Salud y que haya un entorno seguro ¿eh? donde el ciudadano pueda interactuar con los proveedores, con el sistema de salud, con los profesionales. Un ¿eh? poco son las, las tres líneas ¿eh? directoras de la nueva salud. Hemos visto que da de sí mmm, ahora es esto, pero ah, probablemente conforme lo vayan utilizando los usuarios irá aumentando. ¿eh? Yo pienso que estamos en una fase inicial y yo aquí quería resaltar, por ejemplo, posibilidades, recomendaciones de salud personalizadas. Ahora no está en marcha, pero en un futuro va a estar, en principio sería segunda fase, pero es que todo esto ya está en marcha, es decir, lo pondrán rápido. Pero aparte he señalado esto de aquí, que serían posibilidades ya que ni imaginamos dentro de la Salud. Yo he oído cosas como bueno, grupos de pacientes con la misma patología, a, a, información dirigida a una patología en concreto, cosas que ni imaginamos que, que estarán aquí dentro, ¿eh? en la carpeta personal de salud. A, el modelo de atención no presencial del departamento a, lo que básicamente intenta es que eh, se mejore la, el acceso al sistema sanitario, que se ofrezca que se ofrezca, que se ofrezca al, al paciente atenciones no presenciales, no solamente atenciones presenciales, sino pres, no presenciales, dentro de, de, aquellas, de aquella cartera que ya de por sí es presencial, que la demanda module, que se pueda modular y que eh, eh, haya una comple, com, com, com, complementariedad entre los servicios ofrecidos eh, para evitar que se dupliquen. La e-consulta, la e -consulta, ah, que han explicado, que ha explicado Araceli, ah, es, es un complemento de la MEVA Salud. ¿eh? La MEVA Salud ah, se va a potenciar mucho cuando la e-consulta empiece a, a funcionar en todos los centros de salud. Y a su vez necesitamos de la MEVA Salud para que haya una e-consulta, si no, no tenemos una plataforma donde poderla hacer. ¿eh? Es algo complementario. Fijaros en esta diapositiva, esta es una, una hoja de, de CAP, de, de visitas diarias, ya veis aquí de manera natural que entran las e-consultas ¿eh? dentro de la agenda del profesional. Está pensada la e-consulta como una consulta no presencial, porque no tienes al paciente delante, pero sí que tienes un, un mail que tienes que contestar en un máximo de 48 horas, ¿eh? para que haya agilidad. Aquí también podemos ver en la e-consulta uh, la conversación que se ha creado ¿eh? con este paciente. Podemos ligarlo a un problema de salud o a varios y podemos uh, añadir cualquier tipo de fichero. ¿eh? Y además, sí. además tenemos la posibilidad de que la e consulta uh, la, la, la pregunta del paciente entre dentro del seguimiento clínico, como es lógico, va a quedar aquí. Y si deseamos que la contestación nuestra también entre en el seguimiento clínico, la podemos publicar. Ya hemos explicado antes que era la de consulta, sobre todo es asincrónica, es decir, no es un chat, no, no, no, es asincrónico, ¿eh? pero ah, tiene que ser un canal ágil, ¿eh? que el profesional eh, comparte eh, un espacio y un tiempo asincrónico con el paciente. Está integrada dentro de la nueva salud. ...de la carpeta de la salud por eso la gracia y la seguridad... ...y es una nueva forma de comunicación con el paciente... ...es una cosa nueva, ¿eh? es una nueva forma... ...parecido, por ejemplo, a la llamada telefónica... ...pues bueno, tenemos la llamada telefónica, tenemos la visita presen presencial... Y, ...y ahora tenemos la e-consulta. Se hizo una prueba piloto entre, en centros de Barcelona... ...entre julio y enero de 2016... Se ha hecho un segundo piloto que ahora está, ya está prácticamente a punto de acabar uh, porque ya se accederá a todo el territorio, a toda Cataluña. Todos los centros podrán acceder a la e-consulta. Uh, en nuestro caso, en la Metro Nord uh, entraron 13 equipos de atención primaria en e-consulta. Y eh, deciros que bueno, que a partir de ahora con la consulta ah, lo que vamos a hacer es una implementación. ¿eh? Es decir, yo creo que es un proyecto lo suficientemente potente para hacer una implementación. ¿eh? Es decir, la herramienta ya está y hay que transmitir conocimiento y eh, que el profesional se dé cuenta de que es una herramienta más importante y que también el ciudadano lo verá que también es una herramienta importante. Veréis cuando entréis ya en el proyecto de consulta que se si aparecen de color verde quiere decir que el usuario ya ha accedido a la consulta. Si vemos la carpeta de salud en verde quiere decir que el usuario ya ha accedido a la mesa salud. De manera natural vemos eh, la visita dentro de la, de la agenda del paciente. Todo esto lo vamos a implementar, ¿eh? o sea que eh, simplemente os queríamos enseñar que ya está en marcha. No desaparece, he puesto esta diapositiva para deciros que el e no desaparece, mientras esté la e consulta eh, habrán dos sistemas, ¿eh? ah, obviamente en cuanto funcione la consulta, en cuanto una enfermera o un médico ya utilice la consulta, eh, el e mmm, prácticamente lo deja al margen porque eh, es que eh, no hay color, ¿eh? Pero, bueno, puede haber pacientes que, no, que, que no, no decidamos que no es necesario o no podemos darlos de alta en la consulta, porque quien lo decide es el, el, el profesional. ¿eh? Ah, la manera de acceder, el paciente accede por medio de la nueva Salud, a la consulta, y el profesional accede mediante su plataforma, en nuestro este, en caso, mediante el ECAP. Siempre, comunicación totalmente segura, cumple todo... ...todos los cánones de seguridad máxima. ¿eh? El paciente, el paciente eh, para poder utilizar e-consulta... ...necesita estar de, dado de alta en la nueva salud... condición sine qua non, habéis visto... ...incluso a, a mí me ha pasado que a un paciente... Eh, ...hemos pactado hacer e-consulta... ...y no estaba dado de alta en la nueva salud... ...y ha venido al centro a decir que no podía... ...que recibía un correo pero que no podía acceder... ...es decir, una cosa va a... ...va unida, como hemos, dicho, como hemos dicho antes... ...tiene que haber una autorización por parte del profesional sanitario... ...si un profesional no autoriza, no hay consulta posible... ...y es individual, es decir, es eh, profesional por profesional... ¿eh? ...y eh, también el sistema lo que mira es que el paciente, eh, que el profesional esté trabajando... ¿eh? ...si está ausente por vacaciones o porque ese día tiene, no, no va a hacer asistencia y se informa, pues el, el usuario ya lo sabe, que no puede hacer ese día la de consulta Se pueden enviar, eh, anexar ficheros, siempre que no ocupen más de 5 mega, megas. Eh. Esto es interesante a la hora, por ejemplo, de las imágenes, eh, ya sabéis que hay veces que vienen a la consulta y nos enseñan eh, la imagen que llevan en el móvil, pues hay veces que le podemos pedir que, la, que nos la suba o eh, nos la mande. Eh, recibe notificaciones por parte del profesional sanitario eh, cuando accedemos a la e consulta o le mandamos algo y eh, puede revisar el paciente las, el historial de consultas. ¿eh? Eh, cuando el, paciente, el profesional responde a la e consulta, el, el paciente le avisa a, por medio de un, de un mail. ¿eh? O sea, no tiene que ir, estar, ir yendo a la plataforma cada vez, no, le avisa que tiene un, una e consulta. Todo esto lo vamos a implementar, con lo cual ah, poco a poco lo iremos explicando. ¿eh? Básicamente, en la nueva salud hay un, una evolución muy importante. ¿eh? Eh, el paciente visualiza los resultados de sus pruebas y viene a la consulta con la información. ¿eh? Eso lo tenemos que tener en cuenta porque eh, si accede a la nueva salud, lo más normal es que ya haya accedido al resultado de, de la, radio, la radiología o del TAC... ¿eh? Y bueno, uh, una cosa muy importante, uh, con la meva salud podemos prescindir de mucha impresión, ¿eh? de mucha impresión. La impresión sabéis que es el 30% del gasto de la consulta, ¿eh? es decir, que esta es una vía para no talar árboles, ¿eh? la no impresión. Lo ha dicho Araceli, plan de medicación online, ¿eh? online. Y eh, con la e-consulta de la MEVA Salud se puede realizar consulta sincrónica. Es una evolución del modelo. El paciente y el profesional ah, tienen que estar preparados. Si el paciente no está preparado no podemos hacer ni MEVA Salud ni e-consulta. Y si el profesional tampoco está preparado no puede haber e-consulta. Y pensamos que es una oportunidad y las oportunidades de este tipo no se tienen que desaprovechar. El pacto de la nueva consulta hay que hacerlo en la consulta, hay que hacer una consulta, se tiene que pactar y la UAO tiene que ser la pers la, la, las personas que den impulso eh, a la nueva salud. El pacto es en la consulta y el impulso tiene que ser en la UAO. Podemos ver si ha accedido a la nueva salud, podemos verlo desde desde la HC3, aquí veremos si ha accedido a la mega salud, cuándo, el último acceso. Aquí os dejo tres links que en las presentaciones los, los tendréis de webs del departamento de casa salud que explican toda, toda, toda la mega salud, es decir, que se las podéis ir a los usuarios sin ningún problema y también estaba el link de un vídeo, un vídeo de tres minutos que explica lo que es la mega salud. Bien, ah, terminamos ya, dejamos espacio para preguntas que hay muchísimas, nos quedan ocho minutos, yo me he ido de tiempo, pero pienso que me decía la pena. Ah, recordaros y animaros a que deis de alta a los usuarios en la MEVA Salud, que se pacte eh, con el usuario dentro de la consulta y que la UAO haga el impulso para ah, conseguir que el ciudadano tenga acceso a su información clínica. Dejamos aquí para el tema de preguntas, que hay muchas, me han dicho... Y eh, las vamos a ir contestando durante ocho minutos que nos quedan. Recordaros que está la encuesta de satisfacción y la encuesta de, de audiencia. Os pedimos por favor que las contestéis eh, porque nos daréis un feedback.